Marley recibió el mejor regalo de cumple del mundo. El conductor de Por el Mundo está pasando un día muy especial, ya que este 1 de junio cumple sus 48 años. Además, se encuentra con su madre y su hermano en Grecia. Por supuesto también siempre acompañado de su hijo de seis meses, el dulce Mirko. Tras haber recibido miles de mensajes de felicitaciones por su cumpleaños, Marley subió primero una imagen de su bebé muy sonriente con un sombrero azul enorme que tiene escrita la frase, Happy Birthday. ¿Cómo sucede cada vez que el amado Mirko aparece en las redes?. Todos colocaron su corazón de Me Gusta en la foto de Instagram subida por el presentador junto a la frase, El mejor cumpleaños de mi vida, el primero como padre. En las últimas horas, un video también fue compartido por el próximo conductor de los premios Martín Fierro este domingo próximo. En la grabación que dura unos pocos minutos, Podemos ver a Marley teniendo en brazos a Mirko mientras si la ve a papá papá. El mejor regalo de cumple del mundo, expresó Web emocionado porque hace unos días el pequeño logró decir papá. En dos horas, el video sumó más de 490.000 reproducciones. Es que claro, Mirko ya es una mini estrella de las redes sociales.